Divertido origen de la palabra scuenun En nuestro amplio y pintoresco idioma porteño, se ha puesto de moda la palabra scuenun ¿Qué virtud misteriosa revela dicha palabra? Sinónimo de qué cualidades psicológicas es el mencionado adjetivo. Helo aquí. En el puro idioma del Dante, cuando se dice scuenadrita se expresa lo siguiente espalda derecha o recta, es decir, que a la persona a quien se hace el homenaje de esta poética frase se le dice que tiene la espalda derecha. Más ampliamente, que sus espaldas no están agobiadas por trabajo alguno, sino que se mantienen tiesas debido a una laudable y persistente voluntad de no hacer nada. Más sintéticamente, la expresión «scuenadrita» se aplica a todos los individuos holgazanes, tranquilamente holgazanes. Nosotros, es decir, el pueblo, ha asimilado la clasificación, pero encontrándola excesivamente larga, la redujo a la clara, resonante y breve palabra de skuenun. El un, final, es onomatopésico, redondea la palabra de modo sonoro, le da categoría de adjetivo definitivo, y el grave scuenadrita, se convierte por esta antítesis en un jovial scuenun que, expresando la misma araganería, la endulza de jovialidad particular. En la bella península itálica, la frase scuenadrita la utilizan los padres de familia cuando se dirigen a sus párvulos en quienes descubren una incipiente tendencia a la vagancia. Es decir, la palabra se aplica a menores de edad que oscilan entre los 14 y 17 años. En nuestro país, en nuestra ciudad, mejor dicho, la palabra skwenun se aplica a los poltrones mayores de edad, pero sin tendencia a ser compadritos, es decir, tiene su exacta aplicación cuando se refiere a un filósofo de azotea, a uno de esos perdularios grandotes, estoicos, que arrastran las alpargatas para ir al almacén a comprar un atado de cigarrillos y vuelven luego a su casa para subir a la azotea, donde se quedarán tomando baños de sol hasta la hora de almorzar, indiferentes a los rezongos del viejo, un viejo que siempre está podando la viña casera y que gasta sombrero negro, grasiento como el eje de un carro. En toda familia dueña de una casita se presenta el caso del zcuenún del poltrón filosófico que ha reducido la existencia a un mínimo de necesidades y que lee los tratados sociológicos de la Biblioteca Roja y de la Casa Sempere. Y las madres, las buenas viejas que protestan cuando el grandulón les pide para un atado de cigarrillos, tienen una extraña debilidad por este hijo Squenun. Lo defienden del ataque del padre, que a veces se amostaza en serio, lo defienden de las murmuraciones de los hermanos que trabajan como Dios manda, y las pobres ancianas, mientras surcen el talón de una media, piensan consternadas, ¿por qué ese muchacho tan inteligente no quiere trabajar a la par de los otros? El Skuenún no se aflige por nada, toma la vida con una serenidad tan extraordinaria que no hay madre en el barrio que no le tenga odio ese odio que las madres ajenas tienen por esos poltrones que pueden enamorarle algún día a la hija, odio instintivo y que se justifica porque a su vez las muchachas sienten curiosidad por esos squenunes que les dirigen miradas tranquilas llenas de una sabiduría inquietante. Con estos datos tan sabiamente acumulados creemos poner en evidencia que el squenun. No es un producto de la familia modesta porteña, ni tampoco de la española, sino de la auténticamente italiana, mejor dicho, genovesa o lombarda. Los scuenunes lombardos son más refractarios al trabajo que los scuenunes genoveses. Y la importancia social del scuenun es extraordinaria en nuestras parroquias. Se le encuentra en la esquina de Donato Álvarez y Rivadavia, en Boedo, entre Umbirato y canning en todos los barrios ricos en casitas de propietarios itálicos. El Squenun, con tendencias filosóficas, es el que organizará la Biblioteca Florencio Sánchez o Alma Fuerte. El Squenun es quien, en la mesa del café, entre los otros que trabajan, dictará cátedras de comunismo y de que el que no trabaja no come, él que no ha hecho absolutamente nada en todo el día, como no sea tomar baños de sol, asombrar a los otros con sus conocimientos del libre albedrío y del determinismo. En fin, el squenun es el maestro de sociología del café del barrio, donde recitará versos anarquistas y las evangélicas del latero de Almafuerte. El squenun es un fenómeno social. Queremos decir un fenómeno de cansancio social. Hijo de padres que toda la vida trabajaron infatigablemente para amontonar los ladrillos de una casita, parece que trae en su constitución la ansiedad de descanso y de fiestas que jamás pudieron gozar los viejos. Entre todos los de la familia que son activos y que se buscan la vida de mil maneras, él es el único indiferente a la riqueza, al ahorro, al porvenir no le interesa ni importa nada, lo único que pide es que no lo molesten y lo único que desea son los 40 centavos diarios, 20 para los cigarrillos y otros 20 para tomar el café en el bar donde una orquesta típica le hace soñar horas y horas atornillado a la mesa. Con ese presupuesto se conforma y que trabajen los otros como si él trajera cuestas un cansancio enorme ya antes de nacer, como si todo el deseo que el padre y la madre tuvieron de un domingo perenne estuviera arraigado en sus huesos derechos de escuenadrita, es decir, de hombre que jamás será agobiado por el peso de ningún fardo.